Edwin José Reynoso Paulino, mejor conocido como El Menor, se entregó a las autoridades policiales este miércoles ya que era buscado, acusado de ser el acompañante de José Ariel Burgos en un presunto intento de robo en el sector Salvador de Giteni. El Menor narra lo sucedido. Estiendo con mi hermano y unos amigos y ahí fue a buscarme, como a las 12 por ahí, con un romo, llegó y me dijo, ¿qué lo que es menor? y des un trago ahí, y me, me dio un trago de una vez. Y me dijo, pues casi cumpleaños, el otro día sábado yo cumplía años. Y me dijo, vamos de una vuelta por aquí, por ahí barrio. Salimos de una vuelta por ahí, barrio, hasta que llegamos a esquina. Y me dijo, párate aquí, déjame orinar. Cuando yo entro a orinar fui, entro para adentro, duró un ratico para allá, me di pa' de trago de romo. Y cuando yo voy a acechar para adentro y viene saliendo, porque es un patio grande también. Cuando yo ahí viene saliendo y me dice, eh, yo le digo, mono, que lo que no vamos y él me dice, no, espérate. Y yo fui ahí, fui a Lusarlo y me dijo, venga, aquí. Cuando fui a Lusar, fui ahí. Fue a la puerta que fue a Luzal y luego loco le dio y fue Tazo, ahí nos mandamos corriendo. Pero que yo estaba inocente de eso y no me dijo nada, por eso yo llamé gente, para que le llamaran a la ambulancia o si habían andado algo malo, yo no me había dejado ver de nadie. Recordamos que José Ariel Burgos murió luego de que el comerciante Rafael Reyes le disparara supuestamente en defensa propia, el primero pretendía robar en el establecimiento comercial, de acuerdo a la versión dada por el comerciante. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero de